persona confundida y obsesionada es fácil de convencerla que eres un gran partido para él o para ella. El objetivo es el siguiente, durante 21 días consecutivos vas a repetir lo que te voy a decir a continuación. Comencemos. Número 1. ¡Alágale! Un estudio reveló que las personas que reciben palabras de apoyo, de amor, de afecto cumplidos de parte de su pareja, tienden por lo general a convertirse en mejores parejas durante las siguientes 24 horas. Número 2. Imita lo que hace. Los seres humanos inconscientemente imitan los gestos y la manera de actuar de otra persona cuando tienen una relación cercana. Esto usado intencionalmente puede sacar muchísima ventaja. Número 3. Usa sustantivos en lugar de verbos. Durante un estudio se realizaron dos preguntas similares a varias parejas. En tal estudio, uno de los cónyuges le preguntaba al otro. Y los resultados, créeme, que fueron totalmente diferentes cuando se emplearon sustantivos y se dejaron de lado todos los verbos. Las preguntas fueron las siguientes. Número uno, ¿qué tan importante es para ti cenar con mis padres mañana? Y número dos, ¿qué tan importante es para ti la cena con mis padres mañana? Los participantes que fueron cuestionados con la segunda pregunta fueron más propensos a llegar a aquella cena y disfrutarla muchísimo más. Y esto probablemente por la necesidad que tenemos las personas de sentirnos parte de algo. Número cuatro, utiliza notas hechas a mano. Esto le hará sentirse más considerado, más valorado. Esto quizás es porque las notas a mano le dan un toque más personalizado, lo cual le hará sentirse al lector muchísimo más importante en tu vida. Número 5. Usa sus nombres. No es tan difícil. A veces es un poquito complicado aprenderse todos los nombres de aquellas personas que nos encontramos día a día, pero si haces un pequeño esfuerzo podrás sacarle muchísima ventaja a ello. Y es que, aunque tú no lo creas, la gente toma muy en serio cuando le llamas por su nombre. Además, que eso les hace sentirse como que si estuvieran recibiendo un cumplido de tu parte. Número 6. Preocúpate por su bienestar. Escríbele, llámale, preocúpate por saber cómo está, llénale de detalles, de atención, de tiempo. Pregúntale qué le gusta, qué llama su atención ¿Cuáles son sus intereses? Cuando tú hables con esa persona, que esa persona sienta que definitivamente está en la gloria contigo. Una vez que se cumplan aquellos 21 días, le quitas absolutamente todo. Ya no le llamas, ya no le buscas. Y es entonces que esa persona se va a empezar a obsesionar contigo. Va a empezar a sentirse culpable porque no sabrá el porqué de tu reacción empezará a sentirse confundida y créeme que una persona confundida y obsesionada es fácil de convencerla que eres un gran partido para él o para ella. Va a quererte de regreso, va a querer de regreso todos esos detalles, todas esas atenciones y va a querer tu presencia de regreso. Y lo que va a pasar a continuación es lo siguiente, los papeles se van a invertir porque esa persona hará lo que sea necesario para recuperar tu presencia. Pero no quisiera terminar esto sin antes mencionar que no debes usarlo si lo que quieres con tu pareja es una relación sana, algo estable y algo a largo plazo. Porque créeme que cuando te lo hagan a ti, probablemente no te guste tanto. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.